Eh, bueno, Hernán, hoy la verdad es que la intención era charlar un ratito contigo para que nos cuentes, estamos ya casi, casi en vísperas de un eh, paro, parece que por tiempo indefinido, allá en Santa Cruz, en tu departamento. Eh, ¿Cuál es el ambiente que se respira? ¿Qué es lo que está pasando por allá? Cuéntanos un poco cuáles son tus sensaciones. No sé si has vivido momentos parecidos a este, ¿no es cierto? No sé si el 19 tenía algún grado de parentesco, familiaridad con este momento. En fin, un poco tu lectura, ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando en Santa Cruz ahora mismo? Bueno, yo creo que viendo con unos ojos eh, de ningún, o sea, no están comprometidos con ninguno de los sectores que están obviamente en apresto con el paro cívico, además eh, con los temas que se eh, vienen reclamando. Tratando de mirar siempre con unos ojos ciudadanos, con ojos críticos, lo que está pasando. En primer lugar, obviamente, este paro que se ha venido convocando, eh, en este caso concreto, con un tema, eh, más allá que ha habido un cabildo que obviamente es cuestionable en cuanto a la asistencia de personas que, que estuvieron presentes en el cabildo del 30 de septiembre pero en mi criterio, este, y eso lo dijimos un grupo de personas que nos reunimos con el rector porque hay un grupo aquí de periodistas intelectuales que hacemos cierta lectura le dijimos al rector que el paro indefinido era insostenible por diferentes circunstancias ¿no? un paro indefinido a estas alturas del año cuando estamos en una situación muy crítica ...cuando no hay un consenso colectivo, es decir, no hay una unidad de criterio... ...que fue diferente de lo que fue, lo ocurrió en el cabildo del 2019 y el paro 2019... ...como también el paro del 2000, eh, de octubre de 2021, cuando fueron uno por el tema electoral... ...y los otros por la ley de ganancias eh, ilícitas, entonces hubo sí un consenso, unidad... ...hubo una, una una militancia en todo caso de instituciones y también de, de la población de asumir esta situación... Pero ahora eh, vemos que hay una institucionalidad que está cuestionada, una institucionalidad eh, que antes el Comité Cívico lo lideraba, antes el Comité Cívico era que aglutinaba a todas las instituciones, pero por lo que ha significado, por los golpes bajos, por la falta de credibilidad que tiene esta institución, ahora no lidera esto, ahora ha tenido que formar un comité interinstitucional, ¿verdad?, que aglutina a la Universidad René Moreno, a la Gobernación, al Comité Cívico y a otras instituciones. Eh, ya ha dejado el comité. Entonces, ahí es una señal clara. O sea, ¿por qué no lidera ahora el comité cívico esta demanda? Bueno, por muchas circunstancias, criterio, porque hay una institución que ha sido dividida, fragmentada y que está polarizada eh, en ese caso de este censo de este censo que se persigue. Lo otro, este, creo que se ha impuesto en todo caso la agenda del gobernador. La agenda del gobernador, y creemos, es, eh, apostaba a esto, apostaba a situación extrema, es decir, si el gobierno reacciona así, con fuerza, yo también voy a reaccionar. Entonces, se impuso la agenda al gobernador para conducirnos a un paro indefinido, que mi criterio, obviamente, muy simple, muy del sentido común, es insostenible por muchas circunstancias, ¿verdad? Entonces, esos son dos elementos creo que están jugando mucho. Y prueba de ello es que ahora el gobierno municipal de Santa Cruz, de los 56 municipios que hay, más de 30 han dicho que no van a acatar por determinadas situaciones. Y además el gobierno también juega un poco a la estrategia, ¿no? Es decir, lo que ahora más se escucha gringo de ambos lados es el sector es el, los discursos de la violencia, de la confrontación, cuando obviamente debería, debería ser otro el tono. Entonces, esos dos elementos nos han llevado a esta situación extrema. Hay, obviamente, un sentimiento colectivo. En primer lugar, eh, no, no podemos decir 100%, pero sí una polarización de un sector de la población que dice que va a Qatar, que este, se están alistando las rotondas, se están alistando un montón de cosas, como también el gobierno mañana tiene, eh, a través del MAS, un cabildo en rechazo a esta acción, a esta medida que emerge del cabildo del 30 de septiembre, que es una expresión democrática de la constitución política del Estado, que la gente se expresa a través de reuniones o asamblea y de a conocer una determinada resolución. Entonces, estos elemento dice mucho en, a estas alturas. Obviamente, eh, yo he planteado también en otra reunión, en estos momentos que se ve la calidad, el peso que puedan tener ciertas instituciones de derechos humanos que están convocadas a generar las condiciones del diálogo. Y esa es la palabra que más se utiliza. El gobierno habla de diálogo, el Comité Internacional habla de diálogo, pero detrás eh, de, de Bambalina vamos haciendo otras acciones eh, en desmedro de este, eh, de, este, eh, de este valor democrático que es el diálogo. Y creo yo a los 40 años de democracia que estamos, ya, eh, que estamos, bueno, que estamos celebrando en octubre, el mejor homenaje que pueden hacer las instituciones en su conjunto, no solo el gobierno, que está en sus manos, en todo caso, de, de dar una señal más clara, de, de, de escuchar eh, la demanda, pero también de las instituciones de Santa Cruz, de que se sienten en una mesa de diálogo. Ha sido convocado, evidentemente, el gobierno ha sido convocado, el gobierno ha convocado varias veces al diálogo, pero las instituciones cruceñas, a través del Comité Interinstitucional, no ha querido asistir, tomando en cuenta que hay un supuesto demanda del cabildo que abrogar un determinado decreto para sentarse. Pero eso son ya te y menejes, son ida y venida, son cosas que, eh, cuando un diálogo es un diálogo abierto, sin decir voy pero dame esto, no voy pero me das esto. No, no debe ser así, estamos en democracia. Creo que ese es un poco el, el, el ambiente que se vive. Sí, gringo, yo creo que no hay que desmerecer, hay una movilización, hay una ciudadanía que está activa, y eso no solamente por este caso, o sea, en el país hay una ciudadanía que es activa, que se ha vuelto protagónica la ciudadanía boliviana. Los sectores sociales se han vuelto empoderados de sus derechos humanos, precisamente por todo lo que se ha significado el gobierno del MAS, la Constitución Política del 2009, que tiene una serie de, de, de, de artículos en derechos humanos y además la demanda, el grito eh, que la gente se ha ido, se ha venido haciéndose escuchar a través de las redes sociales, de los medios. Entonces hay una sociedad activa que va a asumir el paro como un derecho eh, frente a un pedido que es esencial, que es el censo, obviamente, pero que también eh, el gobierno creo debería eh, escuchar a esta demanda, así como varias se ha dicho, de que yo el gobierno manda obedeciendo al pueblo. Eh, ha habido un cabildo entonces lo prudente es eh, escuchar esos escenarios, pero evitar obviamente los sin, señales de violencia que se estarían dando ya a través de los discursos de algunos ministros y también obviamente el comité y de radicales que hay en Santa Cruz, que sin duda alguna lo que van a creer es que probablemente haya un nivel excesivo de violencia y eso no debería ocurrir. Perdón, eh, Hernán, tú decías el, el paro es insostenible. ¿Por qué consideras que es insostenible este paro indefinido? En primer lugar, porque no hay una unidad en, la, en las instituciones cruceñas. No hay una férrea unidad ni en las instituciones ni en los sectores. Se oponen los empresarios privados, la central obrera, el sector empresarial, el sector de, empresarial del agro, eh, los gremiales, los transportistas, eh, varios gobiernos municipales, empezando por el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ese es un elemento central, no hay en la fe unidad ni tampoco un discurso que unifique al conjunto de la institucionalidad de instituciones políticas, sindicales, empresariales en relación a la demanda del censo. Lo otro, el censo, en mi criterio no es un tema que va a favorecer a la gente, es decir, no no me afecta a mi bolsillo. O sea, eh, yo no me, a mí no me va a dar más plata por el por el censo, no es que mañana voy a recibir 100 dólares más para mi para para mi mi renta o para mi jubilación, no. No me afecta al bolsillo directamente, ¿verdad? Va el dinero, obviamente, a los gobiernos municipales, a las gobernaciones, a la alcaldía, para que pueda administrar, etcétera. Pero, eh, y la gente se pregunta, bueno, mira vos, está bien que vaya ese dinero, pero si hablamos de corrupción, vos tenés ahí el caso de fantasmas este fantasma de más de 400 millones de bolivianos que se han enfumado y no aparecen hasta este momento. Tenés las becas fantasma que hubo en la Universidad de René Moreno, en las anteriores gestiones, y no aparecen tenéis los más de 50 millones de las ambulancias Vantama en la gobernación de Potosí, no parece. Entonces, hay ahí también un cuestionamiento eh, serio. Y lo tercero, obviamente, repito, que la agenda del gobernador se ha impuesto con esta demanda. Entonces, es una... y, y vemos, ¿quiénes salen a la palestra? Es creemos y el gobernador a través del censo señalando que obviamente es un derecho y que viene exigiendo. Entonces, se impuso el discurso radical se impuso una demanda extrema, en este caso del paro indefinido, a través, validado obviamente, por un cabildo, que sabemos muy bien que un cabildo se puede manejar, que un cabildo, cuando hay masa, vos le lees un documento y dices, apruebo, apruebo, apruebo, o sea, eso no hay donde perderse, ¿verdad? Entonces, esos tres elementos, y además, creo yo, eh, tenemos en cuenta la crisis económica, ¿no? Hay una situación muy crítica, por eso los gremiales han dicho que quieren trabajar sí o sí, porque obviamente ellos viven del día a día, el transporte también vive del día a día, y muchas otras personas, todo ese ejército de despedidos que ha habido de la pandemia, no es que han ido a trabajar en una empresa, ellos han tenido que hacerse la vida, han tenido que buscarse un trabajito de vender hamburguesas, de vender pipoca, de vender este, remedios, de vender cositas, y eso viven del día a día. Entonces, creo que estos son elementos centrales, este, por un, en mi criterio, eh, muy personal, obviamente, a través también de, otras, de otros compañeros que hemos conversado, que este paro es indefinido eh, eh, porque es incierto. Es decir, cuando hablas indefinido no estás hablando de un día, dos días, estás hablando de días, de semanas. Obviamente, si el gobierno dice, bueno, mañana dialogamos o, o hay dos, tres eh, días de paro y se sienta de lugar, pero ya genera más fricciones, ¿verdad? Ya genera más situación de intolerancia y de cierta violencia. Y creo que yo en democracia se debería evitar a toda costa, obviamente, parte del gobierno y también de los eh, de quienes son parte de este comité. El de análisis, Hernán, me permito incorporar también a los productores agropecuarios, ¿no? Recuerdo una declaración no. del señor Mario Justiniano de la CAO que decía, a las vacas nosotros tenemos que ordenarlas dos veces al día, ¿no? Eh, la vaca no entiende de, de, de, de paros ni de nada, ¿no? Es, es otro de los sectores que también acusa eh, una inquietud, una preocupación, ¿verdad?, por eh, este, este eventual paro indefinido. Eh, eh, Quiero, quiero hacerte una consulta, mira, hay mucha gente que está manifestando que en realidad lo que ha hecho Camacho es eh, tratar de tirar una suerte de bomba de humo, ¿no es cierto?, para tratar de formar una cortina, ¿verdad? Y la gente deje de hablar de los problemas de gestión, por ejemplo, que es una gestión, según los datos oficiales, es una gestión que no necesariamente es la más eh, brillante o ejemplar, ¿no es cierto? Es eh, supuestamente según los datos el gobernador que tiene el peor desempeño en cuanto a inversión pública, ¿no es cierto? Inversión pública. Eh, segundo, eh, le vinieron un par de casos de corrupción bastante importantes, un carro bombero, un cuestionamiento sobre la adquisición de vacunas, el escándalo en, en la Secretaría de Salud eh, justamente conducir por una de las personas de su mayor confianza en fin, eh, responde un poco a eso o, o no es tan así Bueno en el paro, el censo ha sido un escenario político de eh, de quién es el que manda en Santa Cruz, un escenario de dos liderazgos de quienes han querido decir, bueno, yo mando en Santa Cruz y por eso hay esas tensiones enormes, no. tanto el alcalde el señor Rafael Fernández como el gobernador Luis Fernando Camacho. Entonces, ellos han usado, evidentemente, el censo como una pulseta política para decir quién manda en Santa Cruz. Es por eso que están abiertamente enfrentados, eh, no obstante que fueron un en el pasado inmediato en las elecciones nacionales, pero ese es un elemento que no hay que olvidar. Entonces, ambos personajes, ambos eh, políticos, los nuevos actores de este eh, a nivel departamental y nacional, pues han usado el censo y lo siguen usando para una polarización directa. Evidentemente, lo segundo es el tema también de la gestión pública política del gobernador, en mi criterio, obviamente se ha aplazado, y yo lo siento porque a mí a veces me hacen entrevistas de provincias, de Camille, de San Ignacio, y otros lados, y nos dicen que es la ausencia total de gestión de la gobernación en esos lugares. No se lo siente en absoluto, y prueba de ello es que faltan obras en agua, en electricidad, en generación de empleo. Y sin duda alguna los hechos de corrupción que son vergonzosos, tanto este caso como todo mencionado, como el caso de, eh, de los contratos de la basura en, la goberna en el gobierno municipal y otros que se están dando. Entonces, hay ahí también otro cuestionamiento, otra duda. Entonces, ¿por qué lanzarnos a la piscina cuando tu gestión no está siendo eficiente? Cuando tu gestión están con serias dudas de corrupción. Cuando no estás mostrando acciones concretas, obras. Entonces, ahí lanza, obviamente, una situación que ya lo dije hace rato, que se impuso la agenda del gobernador para llevarnos a un paro que, obviamente, el gobernador también hay que desmerecerlo. Tiene yo, particularmente, no estoy de acuerdo, obviamente, con la gestión del gobernador ni tampoco con su persona, pero sí, eh, hay que ver la realidad que tiene nomás un arrastre todavía popular y es por eso que se lanza a la piscina, teniendo en cuenta que tiene este apoyo de eh, ciertos sectores. Es evidentemente es complicado decir en este momento cuánto podría llegar a durar este este paro, no es cierto, quién va a ganar quién va a perder, no es cierto, hacer ese tipo de, de balance en este momento, es muy prematuro porque estamos todavía a, a, a un día y horas del inicio de la medida, no es cierto, pero quizás un poquito se podría ir avisorando aquello, no y, y hay un segundo elemento que quiero compartir contigo, eh, recordando que tú has sido justamente el delegado defensorial en Santa Cruz durante la gestión del defensor del pueblo don Rolando Villena, verdad tú eres una persona muy sensible y seguramente quien están escuchando esta entrevista se han dado cuenta el énfasis que tú le pones al tema de derechos humanos, eh, eh, mucha gente está interpretando o está temiendo incluso, ¿no es cierto?, temiendo que este, este escenario que se está configurando a partir del sábado en Santa Cruz pueda ser un escenario donde se haga una suerte de eh, eh, castigos ejemplificadores, ¿no es cierto?, se castigue, se sancione, eh, pues eh, eh, se impongan, eh, qué sé yo, eh, cierto tipo de, de condenas, ¿no es cierto?, y, y, y reitero, la, la paliza magistral que que dicen los psicólogos cuando es que eh, justamente te derrotan, ¿verdad? Y te pegan en el piso, ¿verdad? Eh, Existe esto, lo descartas, eh, los niveles de violencia que por ahí de pronto ahorita no parecen asomar mucho, pero podrían eh, quizás estallar ya la próxima semana. Lamentablemente se ha, se ha venido exacerbando los ánimos, ¿no? Lamentablemente los discursos de ambos lados han venido apuntando a ese factor de la violencia. Pero a mí más me preocupa los radicales o la gente de Santa Cruz, que usa la unidad que usa la unidad de Santa Cruz, que usa el amor, la defensa por Santa Cruz, hacia estos niveles de decir, bueno, aquel es enemigo de Santa Cruz, y fácilmente acá te tildan de enemigo, te tildan de traidor. Yo fui parte, obviamente, de esos traidores de Santa Cruz hace más de 15, 14 años, cuando estuvimos en una lista de quienes éramos traidores de Santa Cruz. Obviamente por el solo delito, entre comillas, de pensar diferente, de cuestionar la forma... Del discurso único que se quería imponer en Santa Cruz A partir del Comité Pro Santa Cruz La forma que decir, bueno, todos piensan así Y parar de contar Entonces Yo era el dirigente sindical de la prensa en ese momento Y nos catalogaron como eh, traidores o enemigos de Santa Cruz. Y ahora sigue lo mismo Ahora al señor Jordi Fernández, porque se demarcó ya le dicen traidor, le dicen enemigo Y también a muchos otros ciudadanos Entonces, creo que eso es peligroso, definitivamente No debe generar eso Pero sí, hay radicales Que están en esta lógica de la confrontación están estas lógicas de apuntarte a vos y, obviamente, hacerte daño, no solamente a vos físicamente, sino acelerarte fuentes laborales, este, acusarte de muerte civil a nivel a nivel eh, masivo, de mirarte mal, que cuando vas a un café te van a gritar. Ay, ay, o sea, hay que reconocerlo, no, no hay por qué, digamos, ocultarlo. Eh, y eso son temas de derechos humanos. Yo creo que el Comité Institucional, eh, si bien ahora lidera esto, no está el Comité Pro-Santa Grupo, el Comité pro son eh, eh, las señales más claras de la, eh, de la violencia, de la eh, cruceñidad extrema en función de, de defender los derechos de los cruceños. Eh, y ahí, eh, creo que la Universidad René Moreno, a través del rector eh, Vicente Cuellar, eh, tendría que tomar cartas en el asunto para que obviamente estos niveles de violencia no sean excesivos, o en todo caso no se den. Pero, tal como van las cosas gringo los ánimos están exacerbados, eh, varios ministros eh, van diciendo este tema de violencia, también acá le responden, cuando debe ser al contrario, un debate democrático, ¿verdad?, para evitar el paro. Y creo yo, el paro se puede evitar a dos horas ya de su Congresión, precisamente con mayores señales de apertura, primero del gobierno y segundo, obviamente, del comité interinstitucional, que no se aferre, primero abroga el decreto y luego vamos al diálogo. No, se puede sentar a dialogar. O sea, eso lo hemos dicho al rector. Todo diálogo no es inviable. Vos en el cada diálogo podés demostrar. Yo iría a todas las reuniones que ha convocado el gobierno para demostrar que demostrar esto es así, el censo debe realizarse el 2023 por esto y por esto y por esto, pero no, no decir no vamos a, a, al diálogo porque no nos guste y porque no se denoga de el decreto. No, todo el escenario de diálogo es bienvenido y eso no lo han entendido obviamente el comité institucional que han rechazado a dos o tres invitaciones, entonces ahí ya puedes ver ciertas señales o capricho o decisiones extremas, en este caso en mi criterio, desde la gobernación que ha logrado imponer sus intereses su capricho, su agenda frente a un sentimiento colectivo de evitar la violencia y de evitar obviamente un paro definido que sigo insistiendo es insostenible en su Cruz. Al margen de esto último que afirma Cerná, ¿te animarías a hacer un pronóstico de lo que podría llegar a pasar? ¿Qué escenarios podrían eh, configurarse eh, luego de este, de este paro indefinido? ¿Qué, qué avisoras, en base a la experiencia que tienes, a los años que vives en Santa Cruz, conociendo un poco la, la forma de ser del cruceño, del sentir del cruceño, eh, considerando que vivimos o estamos saliendo de una situación económica difícil, complicada, en pleno proceso de reactivación? Así que, eh, bueno, pues sumando todos esos elementos, ¿te animarías a hacer un, un breve pronóstico de lo que podría a tu juicio llegar a acontecer allá? Bueno, es difícil, ¿no? Porque no tenemos una bola mágica que nos dilumbre, esto va a pasar el mañana, pasado, o el lunes, martes, miércoles, difícil. Pero sí, viendo un poco este, el ritmo de los acontecimientos que se han dado, y viendo un poco también eh, lo que acá en Santa Cruz se ha venido alimentando y se ha venido fortaleciendo, esa ciudadanía activa, eh, que asume obviamente como una situación concreta una demanda. Eh, si hay un paro, obviamente va a ser un paro que se va a acatar probablemente no en su magnitud y tampoco a largo plazo, eh, por, este, por esta situación de tensiones que se te han dado. Ayer ya, ya fui a un supermercado yo y hoy era llenito el supermercado, porque ya la gente estaba abasteciéndose, ¿verdad? Ahora también ya han empezado, la, ha empezado las colas en, en los surtidores, por ejemplo, también fui ayer en la noche a cargar su gasolina y ya había las colas enormes en varios surtidores. Entonces, ¿qué señal es esa? Que la gente está provisionándose de las cosas porque viene un paro indefinido porque viene una acción eh, general en relación a esto entonces mmm, yo no quisiera pensar lo que ha pasado con otros hechos muy delicados como el caso de los mineros que han tenido que dinamitar, que han tenido que hacer para que el gobierno se, lo sienta a dialogar no sería, no, la verdad que no, quería que no quisiera que pase eso, lo ideal sería que mañana mismo se sienta a dialogar y, y, y haya un escenario de diálogo ahí está el defensor del pueblo que debe de tener un rol importante eh, la iglesia católica, el ha convocado al diálogo pero solamente hay convocar al diálogo hay que, señor, bueno señores, vengan, sentémonos yo como defensor del pueblo, ¿qué haría? los sentaría al gobierno, los sentaría todos los cupas del, del comité y a dialogar, a ver sáquense la infundia, pero acá hay una mesa de diálogo no públicamente ni a petardos ni a cuetes, ni a piedrazo. entonces es un rol fundamental que debería cumplir el defensor del pueblo no solamente es una conferencia de prensa a invitar al diálogo, sino así como lo hacía la señora Ana María lo hacía Waldo Barrancín o Rolando Villena sentarles unas mesas, y ahí ya ver, eh, en función de la democracia, los resultados. Entonces, es difícil, gringo, decir, predecir qué va a ser, pero eh, hay una incertidumbre eh, de lo que se viene, pero sí hay un sentimiento eh, de un acatamiento, de un paro indefinido, con contradicciones, con problemas, con situaciones extremas que se pueden dar, y quizás cuando se den cosas extremas, un herido, dos heridos, y no quiera Dios, un, un muerto, pues recién van a empezar a dialogar. Y eso creo que están buscando la tendencia de ciertos sectores de ambos lados, ¿no? Lo que no sería, obviamente, lo mejor ni tampoco lo más democrático, ¿no? Absolutamente, Hernán, compartimos esa, esa, esa sensación. Eh, bueno, pues, agradecerte muchísimo, Hernán, es siempre un placer escucharte, eh, es muy bueno hablar con una persona que conoce tanto allá Santa Cruz, que ha estado tan vinculada al tema de derechos humanos, así que, bueno, pues, espero que la próxima vez que podamos sentarnos a charlar un poquito sea de temas más gratos, ¿sí? Y ojalá en otro escenario no tan tenso como el que estamos viviendo hoy por hoy. Eh, que todo vaya bien, ¿sí? Que todo discurra dentro de los eh, caminos o los carriles de la democracia, del respeto a los derechos, eh, recordando que eh, allí donde... Hasta donde llegan tus derechos también comienzan los de los otros, ¿no? Ese es un detalle que ahora nos perdemos de vista y creemos que solo nosotros somos los que tenemos el derecho y los otros no. Entonces, o, ojalá se pueda eh, llegar a un escenario, que no llegue la violencia, que no haya sangre, que no haya muerte, que no hayan heridos, que no se tenga que llegar a ese escenario para recién empezar a, a poder conversar el tema. Eh, sería lamentable, ¿no? Y si alguien sentiría que está logrando una victoria con muertos y con heridos, eh, definitivamente es una victoria muy chata, ¿sí? Muy chata, muy pobre, pírrica, diríamos, ¿no es cierto? Aplicando a algún término un poco más, más castizo. Así que, bueno, Hernán, nos, eh, esperemos eh, reencontrarnos pronto para, insisto, ojalá contar y charlar sobre, sobre mejores temas. ¿sí? Te mando un fuerte abrazo y todo el cariño y el afecto, como siempre, Hernán. Gracias, Gringo. Muy amable. Hasta la próxima. Hasta Ahora la próxima. Salendote. Muchísimas gracias. Hernán Cabrera. Él es eh, periodista, es eh, comunicador social, investigador, es uno de los intelectuales allá en Santa Cruz, que, bueno, pues como decíamos hace un ratito también, eh, supo ser eh, de, representante, delegado de, defensorial eh, durante la gestión del señor Rolando Villena allá en Santa Cruz. Bien, vamos a hacer una pausa.